¡Vos a los 2.500! ¡Vos a los 2.000! ¡Yo a los 1.800! ¡Estamos de acuerdo! ¡Estamos de acuerdo! ¡Vos, rezan por él! ¡Él por vos! ¡Vos rezan por mí, que yo no rezo por él! ¡Estamos de acuerdo! ¡Estamos, ¿Estamos de, acuerdo? de acuerdo! Vos vas con la Diablita. Vos con la Marinera. Yo con Cleopatra. Y vos con Caperucita. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, ¿Estamos de acuerdo? acuerdo. Así es el mundo del Fernet. Estamos todos de acuerdo. Branca. Único.